Aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. Aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. Caminando en esta calle, hombro a hombro, vamos a construir un nuevo mundo. Y el planeta transformado Con humanidad y solidaridad Vamos a vencer Con mucho coraje, sudor y lo Podremos decir aquí, sí, oh. la calle, hombro a hombro, vamos a construir un nuevo mundo y el planeta transformar. Con humanidad y solidaridad vamos a vencer, con mucho coraje, sudor y desvelo podemos decir que aquí. También que nosotros precisamos tener, no caso brasileño y en especial no en caso de América Latina, una acción conjunta y afirmativa no que dice a la educación. Yo creo que en este momento eh, el Fórum Mundial, el Fórum de Educación, los diversos foros que se están realizando en Porto Alegre, son eh, importantes en el mundo. Eh, hoy se ha establecido en el mundo un discurso muy único respecto a cómo tienen que ser las cosas, y en general esto nunca es bueno. Tiene que haber eh, diversos discursos para que en diálogo podamos avanzar y así satisfacer eh, necesidades y puntos de vista muy diversos. Y... Bueno, nosotros esperamos adquirir muchos conocimientos nuevos sobre cómo luchar por que la educación sea democrática que a todos os estratos de todos os países uma do mundo. Uma proposta mais concreta contra a ofensiva neoliberal que vem tratando a educação como uma mercadoria, que vem tratando a educação aliás na linha que a OMC, Organização Mundial do Comércio, a entende uma mercadoria que a compra quem pode comprar. O Fórum Mundial da Educação precisa acabar de vez com esta concepção de educação excludente que ah, tira né, a educação de sua, de sua concepção de um direito social inalienável em todos os níveis, ah, para, todos, para toda a população do mundo. Aqui, se si mundo é possível, se gente va.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 su coraje, sudor y desvelo lo podremos decir aquí, sí oh.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 mantiene ese poder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 Humanidad y solidaridad, vamos a vencer con mucho coraje, sudor y desvelo Lo podremos decir aquí, sí o oh.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 mantiene ese poder antisocial neoliberal más la gente lo hará Vamos a vencer Con mucho coraje, sudor y desvelo Lo no podremos decir tiempo huele de desigual, solo la injusticia mantiene este poder. We're yeah. yeah. de educação, aonde a gente defende o outro mundo possível, a gente acredita na utopia, acredita no sonho de uma outra sociedade e é porque temos alternativas a esse mundo globalizado sob a forma do capitalismo é que estamos aqui, para aprender juntos e buscar as alternativas necessárias para que a, a uma outra educação seja possível porque uma outra educação é necessária para que o outro mundo seja possível Aqui